Hola amigos de Huella Lince, yo soy jean y el día de hoy me encuentro con Luri, con Yayo Hola. y con Alexis. Qué ves tan hermosa que no puedo ni hablarte. Distante y luminosa. ¿Cómo están chavos? Qué gusto estar aquí bien, con ustedes. Gracias por lo de chavos. Que <risa> bien, sí, sí, sí. Sí. Estamos entre chavos, ¿no? La, chaviza. Sí, la pura, chaviza pura chaviza Oigan, y festejando ya 10 años, ¿no? Sí 10 no añotes Y ahí, pues eso ya no coincide con lo de chavo ¿no? <risa> ¿Sí? Está bien, pues es Juventud divino tesoro 10 años es nada, ¿no? A comparación de lo que se viene ya estamos, ya, está, ya estamos viejos, ¿viste? La verdad De hecho, estábamos pensando en el retiro En serio, es cierto ¿Sí? ¿No? Casi Ay, estoy mintiendo Ya te vi, ¿eh? Ya te vi Oigan, ¿cómo ha evolucionado pate pate fue en estos 10 años, porque pues ya ha sido bastante. ¿Y vos, y ha evolucionado, Luri, ¿vos qué evolucionaste? Con tu problema de próstata, <risa> el problema de el hígado, que me... es. el hígado está más hinchado y más verde. Está bien. ¿Está bien? Consolidado. Tu beso me apetitó, tus piernas testimonios que te voy ¿Qué es lo que quisieron ustedes transmitir al público? Eh, claro. Que está bien estar triste, está bien querer eh, matarse, está bien. Digo, es normal, es, es común. ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir? No, ¿qué hicimos? Sacamos los temas que teníamos, esa es la verdad. No, no, no se tiene por qué decir. Son historias que ya estaban, que hicimos, uh -huh. este, que habíamos. Eh, Teníamos ya desde, el, desde Película Moda Parte 1 uh -huh. y bueno, decidimos hacer un corte en parte de Película Moda Parte 1. Hubo de todo. La segunda, ahí estoy, hacer el tipo que es un borracho. Sí. Ahí, él viene, él, él viene un día, me dice, tengo una idea para una canción. Y verdad? así. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Hablar de un borracho. Así. <risa> y, escribimos. y escribimos ya. Después le, también él se separó, estaba muy triste. Y vino un día y me dijo, mira, tengo una idea para una rola que se llame Nosotros dos, que hable de, de una pareja que ya no se quiere más. Yo le empecé a decir, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Y él me empezó a decir sufrimiento, estoy me, en sufrimiento me empezó se a decir sufrimiento, no, no es que nos siento, nos siento ¿Sí? que, que, que, que estoy separándome y somos orillas de una misma herida. Y se puso a llorar, lloró, Siempre una copa de vino. Lo, lo abracé, me vomitó el hombro. <ríe> eh, y así Perdón. fueron haciendo fueron haciendo una una. las canciones, ¿no? Hay <risa> otra canción también que la idea fue de Alexis, ¿no? La de la del la de perro. La la de no de perro. perro. No, no esa esa va a ir después, más adelante, pero no. La, la de tu pecado. en ¿Cuándo fue pensada esa? ¿Cómo fue? La de tu pecado. ¿Esa la, la de tu pecado fue porque uno de los chicos de Paté Le puso el cuerno, anda de ¿no? anda, anda de, de novio cabrón. con una mujer casada. ¿no? Sí. Entonces anda de pata de lana. Entonces, anda pedaleando la bicicleta, la bicicleta. Al otro, sí, entonces se mete pata de lana, viste, porque se mete por la ventana, hace lo suyo y después se va, viste, así, con los zapatos en la mano, ¿no? Con, la, con los calcetines, uh -huh. para que no se escuche. Entonces eh, escribimos ya sí, ya esa de Tu ya pecado, ya ya eh, y ahí vamos escribiendo canciones con las cosas que, que, que nos pasan. Aparte de las colaboraciones, ¿qué me pueden decir de las colaboraciones que nos sorprendieron ahora sí, esta vez? Antes no, pero ahora sí los Siempre nos sorprenden, <risa> pero esta vez <risa> ah, no, ese no, ese toque, ir a ir a no, claro que sí, pero esta vez ese toque pimpinelesco. Bueno, entonces... ¿Cómo estuvo? Las, las, todos fueron artistas muy generosos, eh, gente muy hermosa, de verdad. Eh, a Lucía la conocí en la grabación, a Armando lo conozco hace, hace ya años y ha sido siempre eh, un gran tipo con, conmigo y con nosotros y, y Lira también la conocemos hace muchos años, él más, el tocó, vos tocaste Yo con Lira Yo toqué con Lira, con Lira. Lila. La, Ibai, la conozco desde hace muchos años toqué mucho tiempo con ella, grabé un disco con ella y bueno y nos encontramos constantemente no en, en tocadas, festivales mm. y nada, nos gustó hacer algo con ella que pensamos que su voz quedaba muy bien con ese tema y tal cual, así fue. No sé si lo escuchaste. Sí, claro. Quedó ok. Cuando vuelan murciélagos por los cielos en la oscuridad y la luna sobre el panteón cubre a los que descansan en paz. Oigan, chicos, pues. Pues qué padre, muchísimas felicidades. ¿En dónde van a estar presentándose estos días 19, 20 de agosto? ¿Dónde? En el Teatro de la Ciudad. Están todos invitados. ¿Dónde podemos adquirir los boletos? En, en la taquilla. Taquilla por para ahorrarse la comisión, que es lo mejor <risa> que pueden hacer. Sí, van y se dan un robo por el centro y demás. Se meten en una cantina, se ponen una buena peda y compran 20 boletos y en sí, realidad necesitan madre. dos, no importa. Eh, y también, si no en Ticketmaster o. Pero... Y ya, no, y ya no, hay muchas opciones. Ok, me parece perfecto. ¿Y sus redes sociales en dónde los podemos encontrar? paté de Fua. Busca así Facebook, Pate de Fua. Sí. Google, paté de Fua, así como suena. Y, y, y pueden ver la cara de. ¿De, de, ¿De Alexis? De cualquiera de, de, de, de estos energúmenos o amigos. <ríe> Eh, y ahí escuchar la música que es lo que vale la pena La verdad, creo Sí, pero además, la, verdad, lo además, sí la verdad que el sí, no. sí porque Hablar con nosotros está de hueva Pero mejor la, el música, la música también. O vayan al concierto vayan vayan, vayan, vayan de vayan. Vayan, al vayan y ahí compran el disco Pues los vamos a estar siguiendo okay. y ahorita, bueno, nos ahorita, ahorita a donde vayan todos ustedes, vayan todos ustedes. Y felicidades por estos 10 años Y esperamos que sean otros 10 Y otros 10 y otros 10 Claro que sí, ¿cómo de qué no? Y ya no sé si llegaron. <ríe> sí, sí van a llegar. Dios, Dios, Dios, Dios. Eso es lo que los fans Dios, Dios, Dios. de Pate de Fua queremos. Otro día, otro día, otro día. Después? Hasta que el cuerpo aguante, ¿por qué no? Hasta que el cuerpo aguante. Sí, después vamos a tocar el arpa en una nube. ahí. <ríe> pues me parece perfecto. Fue un gustazo estar con ustedes. Hola amigos, nosotros somos Pate de Fua y le mandamos un gran saludo a Huella Lince. Lince.